Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de trascendencia, de esa idea de importar. El título del post es algo duro, dice, si no importas, no existes. Y viene un poco a raíz de un estudio llamado Meaningful Brands, creado por Avas Media, que presentan justamente esta semana, en el que dice que no nos importaría que desapareciera el 77% de las marcas. En el caso de España, el 91%, quiere decir que solo nos quedaremos con una de cada diez. Y eso es grave porque significa que las marcas ya no solo tienen que proporcionar una dimensión funcional, sino también tienen que cubrir esa necesidad de tipo emocional. Y no solo eso, sino también eh, tener un significado que vaya más allá de la propia marca del propio producto, que puedan contribuir un poco más, un poco mejor, a la salud del planeta. De ahí el estudio Meaningful. Pues bien, ahora cambia la palabra marca por la palabra persona. Y te encontrarás con lo mismo. Las personas también estamos en eso. Tenemos la necesidad de importar, de trascender, de ir más allá, de dar esa media vuelta más de tuerca para lograr importar y para lograr que existamos en la mente de los demás. Y para eso no basta con una propuesta de valor, sino que debemos mostrar también nuestros valores, nuestro propósito y nuestra idea de contribución con lo que estamos haciendo de cara al mundo. Bueno, os dejo desde el Delta del Llobregat. Nos vemos la semana que viene.